La oficina, la verdad es que el, dentro de su cartera de clientes, aproximadamente el 70% son empresas extranjeras, eh, ya sea en todo tipo de rubro eh, que vienen de Norteamérica, Europa, ¿no es cierto? Oceanía y Asia. El elemento asiático en la oficina ha sido algo muy fuerte, sobre todo en, la, en lo que se ha lo que hace referido a la inversión japonesa, eh, sobre todo en minería en Chile y ha sido la, la oficina entendió en su minuto de que así como Japón está invirtiendo fuertemente en, en algunos rubros estratégicos para ellos en Chile el tema de China se venía eh, hoy en día vemos no es cierto que hay más empresas cada día hay más empresas de tecnología coreana invirtiendo en, no es cierto en el mercado chileno y latinoamericano y era un tema de tiempo de cuándo los chinos iban a sumarse a esta oleada de inversión asiática eh, a Chile entonces la visión de la, de la oficina, siempre teniendo, teniendo esta vocación de, de internacionalización, de, at, de atendernos ¿cierto? a inversionistas chilenos o extranjeros en, distinto, en distintos rubros en Chile, fue, bueno, tenemos que adelantarnos y estar preparados para cuando los chinos en definitiva estén preparados para venir a, a Chile. Eh, y también una visión de ayudar. ...en la comprensión de lo que es Chile... ...oportunidades, cómo funciona el sistema ¿no es cierto? jurídico, eh, regulatorio... Eh, ...al inversionista chino desde... ...esa fue la estrategia la verdad... ...en su terreno... O ...idealmente en su idioma, en su zona horaria... ...siguiendo su sistema cultural, protocolar... Eh, ...sus códigos ¿no es cierto? de relacionarse... Eh, ...contarles quiénes somos... ...qué pueden hacer ellos en Chile... ...y aprovechar el, el potencial que ellos tienen... Eh, y, por así decirlo, traerlos de la mano a, a Chile. Eh, ha sido, bueno, la verdad es que una pega muy multidisciplinaria. Ha sido, en un principio, por así decirlo, honestamente no teníamos, ¿no es cierto?, los contactos, las llegadas a las oficinas de abogados, a las empresas, a las entidades gubernamentales y esas relaciones había que construirlas. Eh, todos saben, no es cierto, que en China las relaciones de confianza son muy importantes. Eh, son, es la piedra por así decirlo fundamental eh, de cómo funciona la sociedad china y eso creíamos que desde Chile no lo no le iba a poder construir. Y en definitiva ha significado hasta hoy en día un trabajo en terreno de participar, no es cierto, en distintas ferias el seminario, eh, crear relaciones con oficinas de abogados, visitar empresas, hacerles presentaciones de lo que es Chile, qué oportunidades de inversión, por ejemplo, una empresa minera, una empresa de energía eh, china o una empresa de infraestructura podrían tener en nuestro país. Y eso ha sido, en definitiva, eh, como nos gusta decir, con, con lo, una pega no es cierto es de calle, de salir a terreno, de juntarse contar quiénes somos, que te vean, los chinos son muy sensibles a esto de face to face de que quieren ver quién, está, quién es tu interlocutor y eso es una fase de generar relaciones, luego un segundo plano ya contándole en definitiva qué es Chile cómo funciona el sistema jurídico chileno que nos visiten y yo te diría que resumiendo cómo en definitiva funciona este círculo de eh, desde el minuto cero hasta cómo se concreta por así decirlo una inversión china en Chile, es, es Supongamos que sabemos a través de la, de la embajada chilena o de, nuestra, de las firmas de abogados con las que tenemos buenas relaciones, que hay una empresa X que tiene interés en un rubro específico. Eh, generamos una, una visita, le hacemos una presentación de cómo funciona ¿no cierto? Chile, de cómo funciona ese, ese rubro en particular. Eh, probablemente eso en algunas veces se traduce en una visita a Chile. Generamos el contacto con la oficina de Santiago... Eh, se puede hacer también una visita a terreno y ya en definiría si, se, si, el, si el china, la empresa china demuestra el interés o lo concreta es eh, ya empezar con la asesoría legal eh, previamente tal. La plataforma que estamos, que, que creamos, ¿no es cierto? Este china Esc es un china Esc que no solamente busca asesorar o prestar asesoría eh, jurídica a empresarios chinos, empresas chinas que quieran invertir en Chile, sino que también en el sentido contrario. Nos hemos dado cuenta que es muy interesante eh, para las empresas chilenas y latinoamericanas el que sus abogados o potenciales abogados puedan tener una presencia estable en China, eh, al momento de facilitarlo con sus negocios, reuniones, eh, asesoría ¿no es cierto? legal propiamente tal, la que aunque no, no la prestemos nosotros porque ¿no es cierto? Por, por ley china los abogados extranjeros no pueden asesorar en derecho chino, pero ser es servir de una ser, jugar un rol de intermediario con nuestro abogado, con, nuestro, con las firmas con las que tenemos muy buenas relaciones allá en distintas ciudades, ¿no es cierto? De distintos tamaños para ayudar a los empresarios chilenos y latinoamericanos a desarrollar sus proye su proyecto allá. Bueno, la verdad es que yo creo que China independiente que probablemente no sabemos cómo funciona realmente, ¿no es cierto?, estos esto cambios, eh, la llegada, ¿no es cierto?, de Xi Jinping a, a la presidencia en, en China. Eh, China, con estos gobiernos de 10 años, yo creo que sigue ciertos, eh, son, a nivel interno del Partido Comunista, cambios consensuados. Eh, tenemos un país que tiene 1.3 millones de habitantes, independiente, ¿no es cierto?, de quién esté. Eh, gobernando China, yo creo que hay ciertos consensos desde hacia, hacia dónde tiene que ir China. Eh, estoy hablando de consensos que se tienen desde el año 78, ¿no es cierto? Con Deng Xiaoping, la llegada, la, la, la apertura de China, o entender que, el, que en China pueden convivir dos sistemas: un sistema político, un sistema, un sistema comunista y un sistema, ¿no es cierto?, de libre mercado. Eh, el gran binomio o, la, o lo que no ha llamado la atención a todo el mundo internacional, cosa que no pudo, no es cierto, darse en la, en la Unión Soviética, pero sí en China. China yo creo que el gran consenso de los chinos hoy en día es el libre mercado. Xi Jinping, no es cierto, hace un par de semanas defendió a nivel internacional el libre mercado en China... Y eso es lo paradigmático, que con un gobierno ¿no es cierto? centralizado, con un, par un partido único, evidentemente que puedan existir distintos partidos internamente eh, en el sistema político chino, el gran consenso de China es el libre mercado, porque los chinos se han dado cuenta de que con este sistema económico la calidad de vida de las personas ha aumentado, obviamente. ¿No es cierto? Hoy en día hablamos de que la tasa eh, de población urbana en China supera, en algunos puntos a la rural, tenemos que han sabido sacar en un par de décadas, tres, cuatro décadas, a millones de personas de la pobreza. Estamos hablando de que China en definitiva entiende que, esta, eh, que este desarrollo económico trae beneficio y que la gente, y un, un, un, también un equilibrio eh, político eh, que la gente lo, lo, lo ha respaldado. Vemos que en China la gente eh, independiente, que no puede participar muchas veces quizás activamente en las elecciones están respaldando el sistema que está imperante y yo diría que eso ha sido eh, algo que Occidente estamos no está dando mucho que mucho que pensar eh, yo te diría que en China probablemente en, los, en las próximas décadas van a producirse grandes cambios pero siempre con una con un, un concepto de estabilidad social muy interesante de hecho los chinos hablan de esta armonía eh, social o de la sociedad armónica no es cierto que fue un concepto que lo gozó por primera ¿no eh, Hu Jintao, ¿no es cierto? hablando de, esta, de la He eh, Xie que es la, la sociedad armónica. Los chinos entienden que para que haya, en definitiva, eh, crecimiento para que las personas estén bien, tiene que haber una armonía social. Y un, un, un componente clave de esa armonía social es el crecimiento económico. Sí. Eh, yo veo que China en los próximos años va a seguir creciendo. Eh, probablemente a tasa, como lo venía, lo venía haciendo en las décadas anteriores, cercana al 10%. Están poniéndose objetivos eh, más realistas, del 6-7%, ¿no es cierto? Y también más acorde a lo que hoy en día la, la, la, la, la sociedad china. Hoy en día China, ¿no es cierto?, en el mundo urbano, es una, una sociedad cada vez más sofisticada, pero a la vez también se están dando cuenta... De que crecer a tasas del 9-10% tienen externalidades negativas, o sea la contaminación ¿no es cierto? con el medio ambiente, yo diría que ese es el punto central. No me refiero solamente a contaminación atmosférica, sino que puede ser eh, tráfico ¿no es cierto? con gestión vehicular, eh, productos, por así decirlo, que no tenían una, una, una vida útil tan larga y hoy, hoy, hoy en día los chinos lo están abordando a través de innovación. Un crecimiento yo lo diría más sano. De Xiaoping, ¿no es cierto?, con esta visión de, de, de, de apertura, ¿no es cierto?, de, de abrir el mercado chino, eh, inicialmente fue muy práctico, como son, ¿no es cierto?, los asiáticos y, y los chinos, dijo, ¿qué es lo que vamos a abrir primero? Tenemos una costa de miles de kilómetros, tenemos que abrir los puertos. Y así es como desde los 80, ¿no es cierto?, se empiezan a desarrollar y se abren los primeros puertos en China, pero con la idea, ¿no es cierto?, de poder atraer eh, población hacia esas zonas costeras, pero obviamente eso ha generado externalidades negativas. Entonces, ¿cómo hacemos para nuevamente llegar a un equilibrio, a esta armonía social? Es tenemos que ir desarrollando, ¿no es cierto?, las second y las third tier cities en China. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de ciudades como Chengdu, Chongqing, el día de mañana puede ser también en eh, el Mongolia, Gansu, ¿no es cierto? Eh, y como, como comentábamos, si bien China a nivel. Eh, de PIB general, está creciendo al 6,5%, ¿no es cierto? Hay provincias que en China están creciendo a más del 10%, 13%. Entonces uno dice, oye, Shanghái, porque probablemente nosotros es lo que nosotros vemos en los diarios, las revistas, las ciudades más flashy, eh, Shanghai, Beijing, Hong Kong, etc. Eh, pero hay otras, otro tipo de ciudades que tienen un potencial enorme. O sea, estamos hablando de que Chongqing es la ciudad que tiene la mayor población dentro de China. Estamos hablando de una ciudad o una municipalidad, por así decirlo. Me refiero a la provincia de Chongqing, no, a la, no al centro, ¿no es cierto?, que tiene más de 30 millones de habitantes. Entonces, hoy en día eso está pasando. O sea, las empresas extranjeras eh, y también las la firmas de abogados, que es el, el, el rubro, ¿no es cierto?, que, que, que en donde más experiencia tengo, no solamente están yendo, están, están yendo al interior. En el envío de sus productos, en la manufactura. Eh, me tocaba reunirme con una oficina de abogados un par de meses atrás que yo estaba, ya estaban pensando en abrir eventualmente esto una oficina de, de abogados extranjera con oficina de representación en Beijing, Shanghai y Hong Kong. Y ya estaban pensando eventualmente en abrir una en el interior de China o puede ser Chengdu. Entonces, el día de mañana y también con todo esto de la, de, de la ruta de la SEA, ¿no del One Belt One Road, eh, el interior de China cada día va, va, va a cobrar mayor importancia. Estamos hablando de que, probablemente, un, o sea, hasta, hasta casi el 50% de la, de la población se ubica en esos lugares también. <música> Bien, en primer lugar, yo creo que la, un poco las la cifras hablan por, por sí solas. Eh, China hoy en día es la segunda economía del mundo, es un actor a nivel político, con cada vez mayor ¿no cierto, importancia. Estamos hablando que China, para nosotros, es el principal, el principal socio comercial. Y es un discurso que, en definitiva, siempre se repite. O sea, Chile, yo diría que entiende la importancia que China tiene para nosotros. El problema es que eh, no se aborda, o no se, eh, no, no, no se aborda muchas veces con la debida en terreno, o con, la de vida, o, o, con el, o con el equipo humano. Entonces, se dice hoy es que Chile es de los primeros países eh, en, en Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con China, eh, ¿no es cierto? uno de los primeros países que lo apoya en el ingreso a la OMC, uno de los primeros países en reconocer su, su economía de libre de mercado, el principal socio comercial de China. Pero abordamos a China desde, desde Chile. Entonces Y es lo mismo que nosotros quisimos hacer con, con, con la oficina, de decir... Nosotros entendíamos como oficina la importancia o el peso específico que China tiene en el mundo. Es, yo yo no, no diría que Chile a nivel gobierno, a nivel de, de empresario no lo entiende. Todo el mundo quiere, si uno habla con un, con, una, con un exportador, sea el rubro que sea, todo el mundo quiere enviar a China. El tema es no, no es no entender la importancia de China, sino que entender a China. Entonces, muchas veces, y volviendo a tu primera pregunta de... China nos está diciendo qué es lo que va a hacer en los próximos años. China, ¿no es cierto?, tiene un sistema de planificación económica, en donde cada cinco años nos dice el plan quinquenal de la economía china, ¿no es cierto?.. China nos está diciendo qué es lo que va a hacer. China ya tiene el famoso libro blanco, ¿no es cierto?, de, de su relación con América Latina. Nosotros no hemos dado una respuesta tampoco organizada a nivel, no solo... Chileno, sino que el latinoamericano, de cómo nos vamos a parar y qué es lo que queremos o cómo nos vamos a, cuál es la respuesta de la región o país a China en ese sentido. Entonces, yo creo que el problema no está en, en no entender eh, que China tiene la importancia que tiene, sino que el problema y en lo que puede, no es cierto, hacerse más es cómo abordar eso. Eh, ya sea en una respuesta clara al desarrollo económico de China. También hay, hay, hay barreras estructurales que uno dice, China tiene un gobierno, ¿no es cierto?, que está estructurando el sistema, eh, eh, gobiernos de 10 años, nosotros tenemos una rotación cada cuatro. Entonces, eh, la democracia, independiente, ¿no es cierto?, de las cosas positivas que, que pueda tener, también tiene este tipo de eh, falencia ¿no es cierto?, es que al momento de cambiar, el gobierno de turno, en definitiva, puede hacer un borrón y cuenta nueva de lo que sea la estrategia con, con, con Asia, lo que sea la estrategia con un socio clave como es China. El caso, por ejemplo, no, no solamente hablar del caso de Chile, sino del caso de Estados Unidos. Teníamos que, ¿no es cierto?, hasta Obama, la relación con China había sido bastante independiente de pequeñas diferencias, había sido bastante buena, y hoy en día existe la incertidumbre de cómo, ¿no es cierto?, el presidente, el presidente Trump, va a manejar su relación con China. Entonces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Pero a China no le pasa eso. Porque China sabe, que la, y es lo que ha estado diciendo a Estados Unidos hasta ahora, nosotros no podemos enemistarnos. O sea, los perjuicios son claramente mayores a los beneficios que habrían que si estamos teniendo una buena relación de trabajo. En el caso, bueno, obviamente guardando las proporciones, pero en el caso de, de Chile es un poco lo mismo. O sea, creo que... el si bien hay un cambio de, de gobierno, esté una, un, una coalición o la otra, la estrategia respecto de, de China, de cómo abordar Asia, debería ser a largo plazo.